Bueno, buenos días. Bienvenidos a la actividad formativa complementaria de Conversando con Expertos. Hoy tenemos a Iván Pulido, director de marca del Pozoquín, una de las marcas yo creo que más irreverentes ¿no? dentro del sector cárnico. Esta actividad formativa complementaria eh, lo que persigue es que conectéis, por un lado, con los expertos, desde la ilusión, desde la constancia, desde el coraje y el esfuerzo, que supone llegar a, a ser ahora mismo pues, el brand manager ¿no? del Pozoquín. Eh, Iván, dos másteres, un grado, formación profesional, en, en finanzas, eh, mil cursos. Mm, ¿Eres un compulsivo amante de la formación, la educación? Yo creo que es el, el eterno estudiante porque siempre estoy pensando en algo que me inquieta y digo, bueno, voy a formarme en ello. Sí que es cierto que también esto es una ambición personal de estar conectado con las tendencias de ahora. Marketing digital, todo el trabajo que hay ahora mismo en marketing digital hace cinco años no era lo mismo hace diez años tampoco eh, las nuevas tendencias de formación como puede ser eh, eh, temas de bases de datos de, de data science y todo esto si no te formas ahora si no te estás eh, metiendo en este mundo vas a estar desactualizado en tu trabajo estamos hablando por lo tanto que para ti la formación es necesaria hoy en día para un profesional de marketing el actualizarse constantemente, el estar buscando nuevos retos formativos para aplicarlos en tu, en tu día a día. Totalmente. De hecho, me ha gustado el matiz de un profesional del marketing. Porque sí que es cierto que a lo mejor si pensamos en un profesional de, fi de finanzas, eh, pues al final estamos hablando de números, de, de un trabajo de, de, de trabajar con cifras y siempre más o menos el contexto es similar. Eh, puede como mucho tener que actualizarse en programas o, o en, en la nueva contabilidad. Pero un profesional del marketing está constantemente conectado con el mercado. Ese es su trabajo, es conectar el mercado con el, consum el consumidor y el mercado con, con la compañía. Si no estás actualizándote, tanto en la forma de recogida de datos, en cómo trabaja el consumidor actual eh, a la hora de, de, de comprar, a la hora de decidir, quién toma la decisión, quién es el comprador, quién es el prescriptor, si no entiendes todo todos los engranajes que al final van evolucionando constantemente, un profesional de marketing no está actualizado y para eso, bueno, pues eh, las distintas formaciones ayudan a que este trabajo pueda salir adelante. Ese valor de constancia, ¿no? de coraje, que, que de alguna forma es tu huella digital, ¿cuándo empiezas a trabajarla? Pues eh, la huella digital, o sea, la, la marca personal, empiezo a trabajarla cuando entro de becario en, en Pascual. Y esto me surge además como. Bueno, podía decirse que salió de la nada, pero no, no. Yo dije, esto tiene que ser mi marca personal y tengo que construirla. Eh, yo había escuchado, pues sí, la marca personal es lo que ayuda a darte una identidad dentro del, del mundo laboral y, y tu huella digital en, en Internet, es tu, tu currículum esparcido por las redes sociales. Pero yo me lo puse como, como una meta. Yo dije quiero entrar en marketing, era mi vocación, lo descubrí así, eh, era mi vocación y dije tengo que conseguir que mi huella, que mi currículum eh, resume marketing, Tiene que, que, que, que el entrevistador coja y diga este es de marketing, este de los míos, esto es lo que estoy buscando y empecé a trabajar a construir que todos los ladrillos fueran en torno a esa eh, formación que, que, que me ayudara a entrar en este mercado. Más de 10 años en gran consumo, pero también unas cuantas copas servidas los fines de semana, ¿no? Totalmente. Esto, al final, parece que cuando llegas a posiciones así, de toma de decisiones, eh, pues que ha sido por el primo de un amigo, el hermano de, o el otro, pero no, no. Al final eh, se puede conseguir, como una persona normal y corriente, que sirves las copas en la feria de tu ciudad y tienes que ganarte la vida de, de cierta manera... Con ciertas formaciones, de hecho cuando eh, estudié la formación profesional fue precisamente por eso, porque no podía pagarme un máster. Eh, ahí recurrí a la formación profesional y es cuando descubrí la importancia que tiene este tipo de formación. O sea que se va creciendo poco a poco sin necesidad de tener un padrino. O sea, acciones como las que pueden tener hoy en día nuestros alumnos, ¿no? que comienzan desde una formación profesional en la universidad, enlazan con el grado y pueden terminar con un máster dentro de lo que serían ahora mismo los sectores más relevantes, no lo hemos tenido tú y yo. O sea, ahora mismo tienen esa, esa oportunidad y ¿crees que es interesante que nos llegan mejores perfiles, que os llegan mejores perfiles de alumnos? Total, Totalmente de acuerdo. Al final estamos... Eh... Lo, lo que hacemos psicológicamente o como hemos tratado la formación profesional anteriormente es tratándola como en un segundo plano. Sin embargo, la formación profesional está dando unos perfiles eh, muy profesionales, muy específicos. y que es cierto que van muy al grano hacia lo que van a realizar, pero vienen muy bien dentro de estas grandes compañías. Al final se necesitan distintos tipos de perfiles y es un perfil muy valorado. También es cierto que si quieres seguir formándote y vas ampliando, la formación profesional te ayuda muy bien a entender luego la universidad y te ayuda a seguir evolucionando en esta escala de formaciones. Que es en parte eh, lo que ha sido tu trayectoria, ¿no? Porque sin más de 10 años en gran consumo, pero entras de becario en Pascual y empiezas en un departamento de controller. ¿Qué es ser controller en un bueno. departamento de... Es que en las compañías nos gusta mucho lo de ponerle nombre americano. Yo no, yo no soy el director de la marca, soy el brand manager. El controller es el analista de datos. Eh, pues Yo entro de becario a través de la formación profesional, las prácticas que, que te dan, me pongo a buscar unas prácticas y se juntan los astros para que yo entre en, en Pascual. Me dicen, oye, que vas a estar aquí seis meses y puerta porque estamos en crisis. Pero digo, bueno, esto por mi currículum, para empezar a, a tener un currículum eh, pues que empiece a, a trabajar todo el terreno laboral que yo quiero, entro en un puesto que yo no me había imaginado porque no, yo no entendía de, de Controller ni de, de cómo trabajaban estas compañías este tipo de puestos. Al final era un analista de datos. Eh, mi función principal ahí era entender eh, los datos de consumo, variables, todos los KPIs, todas las... Eh, métricas que se pueden utilizar dentro de los departamentos que gastan la de compras todos los consumos y empezar a trabajar sobre todo las oportunidades y riesgos que hay dentro de la parte de consumos de la compañía o sea igual que en marketing se trabajan también las oportunidades y los riesgos en departamentos como los financieros los de costes los de compras que manejan mucho dinero eh, también se tiene que tener muy en cuenta eso y el control es el que lleva todo ese análisis, esas previsiones, esa alerta de riesgos para que la toma de decisiones se lle llegue a tiempo. De Pascual entras como becario, estamos hablando de controller, pero ¿cómo das el salto de ser un controller en una empresa como es eh, Calidad Pascual al departamento de marketing de Bezoya? Que la tenemos hoy aquí también. Sí, Sí, de hecho ahí entré como Product Manager. Eh, pues fue curioso porque yo lo había intentado muchísimas veces, eh, concretamente nueve. En nueve ocasiones diferentes la compañía sacó su vacante en marketing y, y yo por más que lo intentaba, hacía las entrevistas, gustaba mucho, pero se quedaba ahí. Entonces, eh, pues a cabezón no me gana nadie y yo lo seguí intentando. Y ahí es cuando tomo la decisión, que es lo que hablamos antes, de decir, bueno, pues por lo menos que mi currículum, que mi, que mi marca personal, mi huella digital sea ...y resume marketing. Es cuando en paralelo empiezo a, a todas estas formaciones. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, al final una compañía tiene que apostar por la gestión del talento... ...y en el momento en el que deciden abrir la veda al, al talento interno... ...es cuando mi currículum ya está adaptado a lo que están buscando... ...y eh, bueno, pues, eh, surge esta oportunidad dentro de la marca... ...no sé si la más importante o la segunda más importante de la compañía... ...junto a leche Pascual... Que es una marca preciosa y que tiene mucha dificultad dentro del territorio de marketing. Sí. Mm. Una marca que además eh, conocemos bien los dos y que amamos porque eh, ha supuesto un gran cambio en estos últimos años. Pero es muy interesante, ¿no? Desde Bezoya, que es gran consumo, de repente das el salto a otra compañía también de las top 10 importante en cuanto a inversión en, en capital, en talento humano, que es El Pozo. Sí. Pasas de la avenida Manoteras aquí en Madrid a irte a vivir a, a, a ama de Murcia, ¿no? Totalmente. El mayor cambio que he hecho en mi vida. Eh, ahí yo no estaba pensando en el tipo de, de empresa que buscaba. Bueno, sí, a lo mejor el sector, porque el gran consumo me gusta mucho pero estaba abierto a las oportunidades, a lo que me podía ofrecer y sobre todo enriquecerme a nivel eh, profesional y personal, sentirme realizado. Eh, yo estaba como Product Manager, esto es importante matizarlo porque al final son distintos perfiles dentro de la rama del marketing, para que os hagáis una idea también entender un poco el sector del gran consumo del marketing, suele estar muy estandarizado, la, la escala de, de puestos, estando el marketing, el marketing assistant, eh, que es pues, al final la persona que está aprendiendo, que empieza a manejar los datos, empieza a verlo todo eh, está luego el Product Manager que es el que maneja el producto, gestiona todas las decisiones dentro de, en base a un producto, siguiendo las órdenes del Brand Manager que es el que ha dirigido la estrategia de la marca y por encima ya estaría la dirección del, del departamento yo estoy como Product Manager dentro de Bezoya ahí es cuando estoy constantemente viendo qué es lo que pasa en el mercado y diciéndole a, a mi jefa esta oportunidad, podemos hacer esto, vamos a cambiar esto gestionando etiquetado, gestionando tapones, gestionando colores, gestionando todo, liderando proyectos. Y es cuando paso a ser el brand manager de una marca como el Pozo King y gestionando también productos de la marca El Pozo como, como marca madre eh, dentro de la compañía, que es una escala por encima llevando ya la estrategia de, de una marca. Me ofrecen este proyecto, me dicen, oye, es una marca nueva, lleva ocho meses en el mercado y te va a tocar a ti eh, levantarla. Yo ¿Te va el riesgo que... entonces? ¿El qué? ¿Te va el riesgo? ¿Toma Totalmente. El riesgo, ¿eh? Porque yo dije, hay dos opciones. Uno, que sea un proyecto ilusionante y digas, vamos a lanzar esta marca. O la otra opción es que sea la marca que tienen ahí como, bueno, pues cuando estás de charla y tienes al hijo dando vueltas pero no te estás dando cuenta. Pues igual. <risa> y yo no, quería, yo no quería eso. Yo dije, si cojo la marca la voy a coger eh, el toro por los cuernos. Y, y cogí el proyecto. Y así. Y entras en el gran consumo, además, en, en un sector que durante la pandemia ha crecido. Es decir, estamos hablando de que los datos que podemos ver del último informe de, de compra online eh, da un 12,7% de crecimiento en este último año. Bien es cierto que el sector de los cárnicos es muy amplio, pero es un crecimiento eh, elevado en el consumo online. Llegas en pleno cambio del sector eh, cárnico al, al territorio online. Totalmente. ¿Cómo es ese cambio? Es un cambio complicado, porque aquí estamos hablando primero de que eh, la pandemia ha traído, ha traído muchas cosas, entre otras ha traído una evolución digital muy fuerte, eh, y además estamos hablando de que el sector cárnico es un sector difícil de digitalizar. Estamos hablando de productos frescos, productos que la logística es complicada, productos que no pueden ser eh, a la demanda tan fácilmente como puede ser a lo mejor Scotex o cualquier otra marca. Y que el almacenaje también es bastante complicado. Entonces, el conectar con toda esta parte digital es un paso que, que el, los cárnicos tienen que dar y que están poco a poco, pasito a pasito, no tanto como otras marcas, porque lo tienen más sencillo, pero están dando esa evolución. De hecho, es más, si miramos los datos del sector cárnico del 2021... Parece que el sector cárnico decrece, pero no es real. Eh, si entendemos bien los datos, en esta evolución significa que en el 2020 la evolución fue tan grande que, en comparativa contra el año anterior, un, un, un, un eh, consumo normal... Se entiende como de crecimiento, cuando en realidad es que el, el consumo que hubo en el 2020 fue abrumador. Esto me lleva, por lo tanto, a que os encontréis ahora mismo en el, en el retail, eh, a cuatro generaciones conviviendo en las góndolas, ¿no? Eso de cara a comunicación, de cara a valores de marca, complica las estrategias, ¿no? Totalmente. Además, entendiendo que el retail es eh, una pelea de codazos, de mi marca tiene que ir aquí, eh, ¿por qué esta? Y sobre todo también entendiendo a un departamento comercial, un departamento comercial tiene un elenco de productos, tiene que elegir cuál tiene que posicionar dentro de este retailer y tiene que elegir la mejor estrategia para venderlos. Cada uno tiene que tener sus eh, similitudes y diferencias bien marcadas. O sea, no puede ser que dos productos convivan y sean muy similares porque al final el retailer te lo va a rechazar. Y eh, de hecho la marca nace precisamente por eso, nace para conseguir un target que no teníamos. Eh, teníamos de, de estos eh, tres anteriores que hablamos que están enfrente de las góndolas, el senior, el target más maduro y, y el más adolescente es el que no trabajamos, pues ahí es donde entra la, la marca King para trabajar un lenguaje diferente, un consumo diferente y una forma de trabajar diferente para tener ese hueco en el lineal. Además, eh, bien lo habéis tenido que hacer cuando os habéis llevado varios premios, entre ellos el Grand Prix, tener que ir a Dubai a recoger un premio por esa campaña, yo creo que eh, todos lo tenemos en mente, ¿no? El fucking 2020, una lona, una cartelera en mitad de callao que a todos nos hacía reflexionar. Nos hacía reflexionar desde el punto de vista, se ha metido en mi cabeza y han puesto por primera vez lo que pienso, ¿es así?, es el mensaje que pensábamos, el sentir de la población? Curiosamente sí, eh, incluso a mí me sorprende, eso es curioso, me, me gusta contarlo porque me, me parece muy curioso cómo surgió todo. Eh, de hecho, ya voy a hablar incluso en el territorio personal de cómo fue en, en mi trabajo el, el surgir esto. O sea, alquimia, ¿no? Fue una sí, alquimia de muchos puntos. De muchos cuenta. puntos. Había un insight común en, en todos y es que estábamos hartos. Estábamos hartos de estar encerrados, estábamos hartos de no poder disfrutar, hartos de la mascarilla, harto de todo. Y, y veíamos que había un insight común. Entonces ahí empezamos a trabajar con, con agencias y decimos, tenemos que lanzar un mensaje de comunicación y la comunicación tiene que ser en línea con la marca, la marca es una marca joven, la marca es eh, una marca que habla en un lenguaje un poco más canallo, un poco más divertido, y hay un insight de necesidad de responder a la, a la pandemia pues directamente con, con una peineta. ¿Qué pasa? Que, eh, claro, tú presentas eso dentro de la compañía del pozo, y la gente te mira y dice, esto, esto aquí no se va a probar. O sea, piensa que el, el director del pozo pues ya tiene su edad y como le digas esto no, no te lo va a probar. Y el siguiente que, que lo ve, oye, me encanta, pero no te lo van a probar. Y yo, bueno, pues no sé, pero te gusta. Sí, sí, sí. Paso al siguiente escalón, no te lo van a probar. Digo, bueno, vale. Llega ya la dirección y eh, recuerdo este momento, porque los despachos son de cristal, entonces yo estoy viendo a mi director, me llama por teléfono, y está con el director general de la compañía. Y me dice, eh, Iván, ¿cómo se llama la agencia que ha hecho esto? Digo, ostras, está hablando del tema que no quiero que toquen. Digo, ¿qué agencia? O sea, yo intentando disimular como si no entendiera de, de qué está hablando. Y me hace a través del cristal. Claro, cuando yo veo ese corte de manda, digo, está hablando de, de, de la campaña. Eh, defendió la campaña, gustó a nivel dirección. Y entonces eh, ponemos esta lona. Estábamos montando la lona. Eh, a las 12 de la mañana todavía estaba puesta la mitad de la lona y ya empezó a ser viral. No habíamos comunicado internamente toda la campaña de comunicación. O sea, no, no nos había dado tiempo. Queríamos ponerla y decir a todo el mundo hemos lanzado esta campaña, esta mañana, a las 2 de la tarde ha terminado de ponerse, pero a las 12 ya me estaban llamando del departamento comercial, del técnico, de I+. +D, Oye, ¿qué ha pasado que todo el mundo está hablando de una campaña de, de KIN? Y, de hecho, si busquéis a las redes sociales incluso podéis ver fotos de la lona a medio poner porque la gente ya empezó a hacer foto a, a esa lona. El resultado, que es lo que estás comentando, es que eh, para ser viral, que normalmente todo lo que se hace viral tiene su parte positiva y su parte negativa, los haters eh, sabemos más que nadie que, que están eh, en, en auge y que lo que quieren es carnaza, pues eh, irónicamente en esta campaña, por muy agresiva que fue, tuvo un 90% de feedback positivo y un 10% de feedback neutro. Es decir, no tuvo apenas comentarios negativos. La gente se sintió realizada con esa campaña porque dijo, estamos una hartos. De cara a percepción, que es una medida de percepción o no SNPS en cuanto a detractores o favorables de la campaña, eh, es un éxito rotundo. Totalmente. Yo no conozco ningún éxito en, en ese punto ahora mismo. No, no, yo me esperaba el, la lluvia de haters o de eh, qué grosero. No, no, no, no, no. Todo el mundo se sentía identificado porque estábamos ya en un punto en el que el insight era muy claro y dimos ahí con la clave. ¿Y cómo estáis haciendo ahora mismo para traspasar esa, esa lealtad? Es decir, ¿habéis llegado a conquistar eh, una, un nuevo público ¿no? dentro de la generación Z? cambiando además unos patrones de consumo eh, muy asociados al, al sector, en este caso cárnico, de las salchichas. Pero ¿cómo traspasamos? Porque estamos hablando de que es un producto que a lo mejor la generación Z más, más jovencita no tiene el poder adquisitivo para comprarlo y lo compra la madre o lo compra la tía. ¿no? ¿Cómo se traspasa esa generación con un producto nuevo enfocado además a una generación eh, tan volátil ¿no? en, en cuanto a gustos? Totalmente. Ahí es cuando nace precisamente la marca King. Empezó como una gama de productos, pero se dieron cuenta en la compañía de que tenía que tener un lenguaje diferente, una forma de trabajar diferente. Ahí es cuando nace una marca. O sea, ahí es el, el momento del de, nacimiento. El parto, el parto de una marca. El parto de una marca, tal cual. De pasar de, del nombre de una gama de productos a, a convertirse en una marca, a trabajar una comunicación. Eh, claro, ahí está el diferenciarlo bien y empezar a trabajar en distanciarlo del, del papá, que en este caso es el Pozo. Si vemos todas las marcas de la compañía, está el Pozo, la marca más senior que trabaja en la familia. Bienestar, eh, que trabaja en la esencia del, del cuidarse mientras consumes. Legado, que trabaja un target más premium, de poder adquisitivo más alto extra no es un, un target más familiar, o sea, no estábamos trabajando el target joven. Ahí es donde entra King. Para trabajar eh, con una marca tienes que ser coherente, o sea, tienes que ser transparente y coherente. Y no puedes intentar ser joven si no estás trabajando tus productos en base a ese target o eh, si no sigues eh, el perfil de este consumidor. Ahí la importancia de la nutrición para nosotros es... Eh, prioritaria, o sea, la calidad de los productos tiene que ser una prioridad porque el consumidor lo demanda así. El consumidor joven es un consumidor que mira mucho el etiquetado, que eh, es infiel a la hora de las marcas porque necesita sentirse realizado y si tú en un momento no consigues conectar con el consumidor, se va a cambiar. O sea, no se lo va a pensar dos veces. Entonces, ese trabajo constante es el que hay que hacer y sobre todo el, el que la comunicación y tu trabajo de producto lleven esa estela que sea el mismo camino dentro de lo que son ahora mismo voy a cambiar un poquito ¿no? con el tema que estábamos hablando mm -hmm. en su relación estamos viendo que respecto a los índices de natalidad hay más mujeres que hombres esto es un dato que estamos viendo a nivel científico es decir nacen más eh, niñas eh, pero también el mercado laboral está cambiando. Cada vez tenemos más mujeres incorporadas al mercado laboral. ¿Esto se está traduciendo en una modificación con respecto al consumo de productos más sanos, eh, con una comunicación mucho más auténtica, más transparente? ¿Lo estáis viendo ya en, en, en este enfoque a nivel de estrategia de marketing? Sí, se ve, se ve mucho porque al final estamos... O sea, tú, Si empiezas a entender al consumidor y ves sus dinámicas, tienes que entender también su perfil. Tanto eh, si es eh, mujer-hombre, si es hijo, si es familia, tienes que diferenciarlo muy bien. Eh, los estudios constantes que tenemos que, vamos, o sea, tenemos que hacer constantemente, hace que tú entiendas al final si tu producto está encajando en una familia monoparental, en un hombre soltero, en una mujer independiente, en una mujer con un hijo, en una familia de, de personas mayores. Entonces ahí. Tu trabajo desde producto, lo que decía, producto y marca tienen que ir de la mano. Si este target te está demandando unos productos más sanos, porque lo mira así, o te está demandando unos productos nutricionalmente más adaptados a los niños, también tiene que ser así, porque al final la mujer también juega en un rol de decisor de compra, aunque el consumidor pueda ser el niño. O sea, pensemos que el momento de compra, la mujer tiene... Y ocupa mucho de ese tiempo. Entonces, el perfil y el papel que tiene ahí es un rol muy importante dentro del gran consumo. Muchas gracias por esta conversación. Te voy a dejar con el material que tenemos preparado para... Para que vale. conozcáis un poco más sobre lo que es aplicar políticas de marketing en, en el sector cárnico, gracias por desnudarte y contarnos pues, esa parte de cómo llegas ¿no? a, a ser hoy en día brand manager del Pozoquín. sobre todo reflejar la importancia de la constancia, el coraje y sin pasión no hay trabajo. Eh, yo creo que sí, creo que al final el ponerse una meta, ser rígido con, con esa meta... Yo digo cabezón porque soy más coloquial, pero el ser constante y trabajar todo el arco que hay alrededor creo que es fundamental. Pues muchas gracias sí. por Vamos haberme atrás. dedicado estos momentos. Pues eh, si os parece, entonces os voy a contar un poco todo el trabajo que hay detrás de una marca como... Ups, que lo lío. Todo el trabajo que hay detrás de una marca como, como el Pozo King... ...para que entendamos sobre todo la parte más, eh, más llana... ...o sea, lo que es el perfil del trabajador de la compañía... ...cómo va pensando en esta toma de decisiones... ...y cómo llega a ese punto. Para que lo entendamos, la marca... ...vale, la marca empieza a mediados de 2018... ...lo que es una marca muy joven... ...o sea, es una marca muy joven... ...y el lanzamiento de una marca joven... ...tiene que tener una inversión detrás... ...y tiene que tener un trabajo... ...que en ese punto en el que eh, cojo la marca no está. O sea, es una marca que tiene eh, apenas un presupuesto pequeño... ...para hacer eh, pues unos eh, eventos, unos, unas food trucks, poco más... ...porque es una marca en este target juvenil. ¿Qué pasa? Que ahí vemos que todos los productos... ...son carne de cañón de este público objetivo... Y empezamos a visualizarlo así. Vemos que toda la evolución empieza a ser en base a salchichas con los hot dogs. Burgers, eh, con dogs, eh, todo, toda la evolución va en un tipo de consumo que tiene que ir de la mano. Yo no puedo coger y lanzar ahora mismo, pues eh, somos el sector cárnico, pero yo no puedo lanzar costillas. Porque son productos que no van en línea con lo que está trabajando la marca. Y eso es importante. Y entonces, ahí es cuando se le empieza a dar forma a la marca para ir al target más joven. Eh, ¿Por qué matizar una y otra vez lo del target eh, el target joven y, y todo el trabajo que hay detrás? Porque el perfil es muy diferente. Es totalmente diferente a lo que se ha estado trabajando y aquí el lenguaje es clave. Igual que, por ejemplo, en otras marcas puede tener un lenguaje más similar. Eh, si estamos hablando de un público joven, y vosotros mismos sois ese público estamos hablando de un consumidor más volátil un consumidor eh, que toma las decisiones en base a las emociones mucho más que, que los consumidores de antes pero también con eh, consumidor más racional porque también mu mira mucho más el etiquetado mira mucho más por la nutrición mira mucho más por los tipos de producto y evalúa mucho más la toma de decisiones entonces el trabajo dentro de, de este target y de darle forma a, a esta marca pasa pues, por empezar a trabajar todas las acciones de la marca en base al mundo que mueve este target. La primera decisión, obviamente, era empezar en las redes sociales con eh, unas redes adaptadas a la marca. No puede ser que estemos trabajando como en otras, en otras marcas. Eh, por ejemplo, si os pongo el ejemplo de Estratiernos, ...que es una marca bastante afín con la marca El Pozo... O sea, eh, ...dentro de la, de la línea de productos... Es, ...comparten redes sociales. ¿Por qué? Porque el lenguaje es bastante similar y se ampara en la marca madre. Al final esto es lo que da fuerza a la marca. Pero hay otras que no pueden tener. O sea, tú no puedes tener en una red social una publicación de entorno familiar... ...una publicación de estar en casa con todo el grupo de niños y padres y fiesta familiar... Y la publicación siguiente, eh, un grafite en una pared con dos personas ahí eh, festejándolo. No porque estás siendo discordante, estás eh, trabajando dos le eh, lenguajes diferentes y al final no encajas con ninguno. Entonces, esa es la primera decisión de empezar a trabajar de forma diferente. ¿Qué pasa? Que entonces vemos que esta marca funciona y para que entendáis... ¿Cómo ha ido esta marca evolucionando? He puesto aquí eh, unos puntos clave para entender en qué posición estamos. De las marcas del Pozo es la que va al target más joven, esto es lo que habíamos hablado. El consumidor del Pozo King compra 20.000 productos al día, que suena, suena a poco. Ganamos el anunciante del año del 2020 en el Smile Festival por una campaña de comunicación que salió así, que es eh, la que hablábamos de, de la lona, eh, porque al final fue disruptiva, fue diferente y fue eh, lo que encajaba en ese punto. Fue uno de los siete Grand Prix del Wainab Festival Internacional. Este es el festival que comentaban de Dubái, donde eh, dentro de toda, toda la, eh, todos los premios que había, de categoría oro, categoría plata, había siete premios especiales, que eran los grandes premios, pues eh, solo dos marcas españolas entraron en esos siete premios y uno de ellos fue el Pozoquín. Y luego eh, en otros festivales, pues ves gráfica, media. Al final es, una, es un reconocimiento a este, traba, a este trabajo que hay detrás de, de la marca. Si. ¿Funciona? Vale. Si entendemos ya el trabajo tan importante que hay hacia un target, hay que dividirlo en dos. Primero está el target, hablando en general, que es en este caso eh, de 16 a 35 años, millennial y centenial. Ahí eh, tú cuando trabajas una marca es importante no ceñirse mucho a un nicho. O sea, sí que se puede trabajar un nicho, me corrijo sobre mí mismo, sí que se puede trabajar un nicho, pero para que una marca sea rentable tienes que poder vender los suficientes productos. Si trabajas un nicho, al final lo que estás haciendo es limitar tu capacidad de producción. Entonces, tienes que tener un target muy similar, o sea, un público objetivo que sea de similitudes, demográficas, eh, por tipología de consumo, por necesidades, por lo que sea, y luego el tiro, el, el, la punta de la lanza, el core target, tiene que ser hacia dónde va exactamente y para el perfil que va tu comunicación. En este caso es eh, la generación Z que es lo que llamamos nosotros la generación centenial ¿por qué? porque es el que más está evolucionando en los últimos años el que ha levantado eh, redes sociales como pueden ser TikTok o sea, TikTok sin la generación Z no es nadie los millennials se están juntando como, como pueden, pero esa plataforma que ahora mismo es una de las redes sociales más demandadas y que es la que más evolución está teniendo eh, lo han levantado la, la generación centenial. Entonces hay que entender que el tipo de comunicación aquí juega un papel fundamental. Si entendemos cómo ha estado la marca trabajando sus puntos, tú cuando trabajas una marca tienes que dotarla de una personalidad. Eh, esto puede sonar muy raro, pero tú al final es, estás hablándole al consumidor, entonces tienes que hablarle como si fueras una persona, tienes que ponerle pies, tienes que ponerle eh, ojos, tienes que ponerle cara, tienes que ponerle tono, tienes que ponerle voz. Esto es importante porque eso va a hacer que pueda conectar con unos o con otros, igual que tú no puedes comparar Rexona con Axe, eh, no puedes comparar eh, Oscar Mayer con El Pozo, porque... Tú te imaginas Oscar Mayer y ves un tipo de consumidor, te imaginas el pozo y ves otro tipo de consumidor. Entonces empiezas a dotarle de una personalidad de marca. Y en base a eso, tú una vez que ya tienes la personalidad formada, eh, tu comunicación y tu trabajo de producto, vas a hacerlo en base a esa, a esa personalidad. dices, bueno, vamos a llamarle Charlie. ¿Charlie de verdad compraría mm, costillas? Pues Charlie es un joven de... 17 años, que se va eh, con sus amigos al skate park eh, está ahí un rato, se compra una bolsa de patatas fritas, pero le gustan solo las de rufles, y eh, está con sus amigos y luego se toma unas copas y se va afuera. ¿Ese se compraría unas costillas así? Pues no, a lo mejor en otro momento, en, en otro tipo de cena más seria sí, pero en general en su vida diaria no. Entonces, ese trabajo de dotar de persona a una marca... Es muy importante para ser constante. Nosotros, a la hora de, de entender la marca con su personalidad, eh, os voy a leer aquí un poco el, el manifiesto que, que hicimos. ¿Quién habla a los espíritus joven, jóvenes que se rebelan contra estereotipos sobre sí mismos? Esto es porque es una marca rebelde, es una marca que quiere eh, romper con el mercado y quiere eh, tener un lenguaje que de verdad conecte. Quienes creen en respetar y en hacerse respetar, que se comprometen, se ilusionan, se equivocan y se construyen a sí mismos como personas. Esto es la capacidad que tiene ahora mismo este target de hacerse a uno mismo, de levantarse sobre sus propios cimientos y decir, aquí estoy yo. Que si le das herramientas puede hacerte de todo. Pues esto es lo que estamos diciendo. Este es el lenguaje que queremos. Ser joven es tener curiosidad infinita, es tener la necesidad de hacerse oír, es tener la edad de los sueños, de perseguir ilusiones, de las amistades para siempre, de contar estrellas y vivir en las calles. Esto es lo que estábamos hablando, tú empiezas a condimentar este perfil y empiezas a trabajar todos y cada uno de los puntos. Que puede sonar, eh, si lo vemos desde fuera y, y no vemos el trasfondo de esto puede sonar un poco poético y que no sirve para nada pero esto realmente es el cimiento que estás construyendo para que todo siga en el mismo orden joven es quien tiene la energía para no detenerse, es querer siempre más y perseguir tu lugar en el mundo, joven es disfrutar abiertamente con avaricia y todos los sentidos puestos en ello ser joven es ser quien luego le, le añades unos atributos para darle unos valores a esta marca como pueden ser la Curiosidad, energía espontánea, fortaleza, comunidad, el, el momento, la comunidad. Entenderéis la importancia que tiene esto. Inconformismo, por el tema de nutrición, de si no eres la marca que me realiza, me cambio de marca. Y el sabor, porque al final eh, nos guiamos muchísimo. Y muchos de los brand lovers que aman una marca con locura es precisamente por el sabor. Eh, voy a poner a la marca por, por eh, antonomasia del marketing, que es Coca-Cola, no hay forma de, de que un consumidor de Coca-Cola compre otra marca y se sienta igual que tomándose una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque trabajan el sabor como buque insignia de su marca. Entonces ahí, una vez que tenemos esta personalidad, empezamos a construir la Brand Ladder. La Brand Ladder es la escalera que tiene que seguir la marca ...para al final conectar con este consumidor emocional. ¿Por qué digo escalera? Porque tienes que empezar desde abajo. Tú no puedes eh, coger de un momento a otro... ...y saltar e eh, intentar ser lo más emocional... ...intentar eh, vender humo porque no conectas. Entonces tienes que conectar poco a poco. Eh, empezamos con los atributos de producto. Pues obviamente es un producto que alimenta. No hay, no hay más tutía. Si vemos en los beneficios del producto... ...es un producto que le hemos atribuido... ...más calidad y más sabor el empeñarse en que haya una diferenciación en base a lo que hay ahora mismo en el mercado es lo que hace que tu brand ladder se vaya construyendo. Y ahora empezamos ya con la parte más diferenciadora, que pueden ser los beneficios del consumidor, como el momento de placer a la hora de comer. Todos nuestros productos son momentos que en general se consumen por placer. O sea, igual que puede ser, eh, pues te pongo un ejemplo, una sopa, o un puré de patatas, puede ser un momento de consumo, como otro cualquiera, porque estás en un momento de comida, pero una hamburguesa ya es más, más placer, ya es diferente, o unos snacks por la calle ya es un momento más placentero. No es tanto por eh, el momento de nutrición o de consumo, no es tanto ocupar esa cuota de estómago, sino el estoy en este momento en el que quiero picar algo y quiero eh, sentir ese placer de, de, de comer algo. Y entonces esto nos lleva, nos lleva al momento eh, de, de la cúspide de esta Brand Ladder, que es eh, hacia donde dirigimos esta marca, que es a disfrutar el momento. Se podría resumir en que nosotros queremos, desde el Pozo King, aprovecharnos de los momentos, exprimirlos, dar el producto para los momentos y el disfrute. Este trabajo... Eh, al final nos da distintas perspectivas de cómo se vive eh, la marca y, y su trabajo hacia los momentos. El Pozo King va más allá de vender productos para vender momentos. Es ese hot dog que te comes en la barbacoa de verano con tus amigos y te sientan a gloria bendita. Esos chicken pops para picar cuando te picas en esas reñidas partidas de Fortnite que suben la adrenalina. Es un momento de ocio, es un momento de consumo, es un momento de placer. Esas burgers que te preparas en una noche de cine en pareja y que pones cada detalle como si de Masterchef se tratara. Porque cuando te pones a consumir por placer, te encanta el sentirte un manitas en la cocina y poner tu granito de arena para que sea especial. O esos snacks que te echas a la mochila preparando una jornada de escapada con los tuyos porque esperas un día cañero. Al final, eh, estamos hablando de momentos en los que el placer, el ocio y el ser social o no, porque estamos hablando de momentos, no la necesidad social en sí, eh, es el trabajo que está eh, haciendo la marca y la importancia de que sea constante en eso. Toda la gama de productos, entonces, tiene que ser coherente con eso que estamos haciendo. Y es lo que hablábamos antes con el ejemplo de las, eh, de las costillas, como pueden ser otro tipo de productos. Si vemos cómo se están elaborando todos y cada uno de estos productos, todos son productos que sirven para ese momento y para ese ocio y ese placer. El momento hot dog, el momento snack. Y aquí eh, es importante ta hablar también de esta nueva línea de productos que nace como una necesidad actual, eh, donde hace cinco años no era tanto, ahora es una demanda del consumidor, que el consumidor quiere eh, productos on the go, quiere productos para comer sobre la marcha, quiere productos rápidos, quiere producto preparado y se trabaja en esa línea de producto, eh, las burgers y los chicken pops. Hay un dato muy importante, y es que ahora mismo estamos hablando de que hay siete tipos de consumidores eh, en territorio de la nutrición, en, ter en territorio de la cocina, de del momento consumo alimenticio. Siete tipos de consumidores. El primer consumidor es el consumidor racional eh, de la salud, es el consumidor más amplio, que es el consumidor que busca, mira la etiqueta, eh, compara, 0% grasa, 0% azúcares, sin gluten... Es un consumidor que busca su salud por encima de todo. Segundo tipo de consumidor es el consumidor de las marcas. Es un consumidor que por encima de todo va a comprar su marca. Me da igual que la competencia me diga que tiene más carne o menos azúcar. Yo soy de esta marca y esta marca no me la quitas. A mí me pasa con ciertos productos y seguro que vosotros tenéis una marca en la cabeza que por mucho que la competencia ponga una promoción, que por mucho que una competencia ponga un medallón de un euro o ponga lo que haga falta, vais a seguir comprando vuestra marca. Tercer tipo de consumidor, consumidor de precio. Es el consumidor que todo el mundo tenemos en la cabeza, que oferta que ve, oferta que compra, 50% o te lo cambia porque este vale más barato, me da igual que sea menos calidad, pero es lo que quiero sacar adelante. El consumidor que odia la cocina. Seguro que si sí. pregunto hay aquí más de uno que odia la cocina, odia cocinar o que no sabe directamente cocinar. El consumidor que es cocinero por obligación, el quinto, consum el quinto consumidor es el cocinero por obligación. Es este tipo de, de, de persona que, bueno, pues no le queda más remedio porque o no puede económicamente o porque no quiere o por lo que sea tiene que cocinar pero es por obligación y, pero bueno, le toca. Eh, luego estaría el cocinero familiar, el que ya que hace, pues hace comida para todos, que es eh, la versión de los espaguetis que hacemos nosotros en casa, que en vez de hacerlo para nosotros lo hacemos para 17 personas. Pues ese es el cocinero familiar, que hace comida para muchos. Y por último estaría el consumidor que directamente eh, no, va, no va a tocar, o sea, ni, se aleja absolutamente. O sea, son tres perfiles de consumidores, el consumidor que odia cocinar, el consumidor que no cocina y el consumidor, eh, cocinero por obligación, que no se acercan a la cocina o, o apenas se acercan, o ese momento con la cocina es muy breve. Si vemos esta extrapolación a nuestros eh, productos, tienen que seguir esa línea, tenemos que seguir trabajando este tipo de consumidor que sea un consumidor fácil, que sea un consumo eh, nutricionalmente bueno, porque es importante la calidad, y que sea el perfil de consumidor actual que cuanto más demanda es, eh, sobre todo demanda el producto cocinado, el producto fácil de cocinar, el producto que me dé facilidades, quiere el tiempo para mí y no quiero estar gastándolo en la cocina. Entonces, eh, ahí entramos en una rivalidad. O sea, creamos estos productos y entramos en una rivalidad con marcas como pueden ser eh, Campofrío con su gama de snacks, o eh, Oscar Mayer, que es la marca que más tiempo lleva en el mercado. Aquí el trabajo de King es pues, luchar contra un titán. o sea Es una marca que hasta los Simpsons han hecho promoción de Oscar Mayer y que lleva más de 25 años en el mercado. Entonces, eh, claro, tú llegas con una marca y por mucho que el pozo esté detrás... Tu cuota de mercado, tu ser es muy pequeño y tienes que empezar a construir y tienes que empezar a decirle al retailer, decirle al Carrefour de turno, que tu marca tiene que estar ahí te va a decir, ¿y por qué tiene que estar tu marca y no tiene que estar Oscar Mayer? Entonces, ese trabajo es el trabajo de un brand manager. Ahí eh, empieza el trabajo de la marca y sus promociones. Eh, igual que la comunicación, la promoción también es importante como valor de comunicación. Eh, cuando digo promoción me refiero al momento del punto de venta, el cómo incitar al consumo. Aquí trabajamos, por ejemplo, estas comunicaciones en 2021, como pueden ser las de Tu Verano King, con una serie de, de surtido de productos, eh, de, de premio cada día, eh, donde la estrategia de la marca estaba detrás del de famoso dicho de «dime con quién andas y te diré quién eres». Entonces, todos los productos que la marca sorteara diariamente tenían que ser para este target. Yo no puedo coger y empezar a sortear robots de cocina. Que sí, que puede estar muy bien y seguramente a, la, a muchos de ese target le encajen. Pero en general no es un producto que va a demandar. Seguramente eh, un ordenador portátil o una PlayStation 5 es un producto que más va a demandar o un iPhone o afines a este tipo de target. Y luego, eh, pues por ejemplo, esta promoción que ha tenido mucho éxito y seguimos todavía teniendo los últimos resquicios del de famoso Golden Ticket. Habéis visto seguro la, la película de Willy Wonka, de Charlie y la fábrica de chocolate, donde tienen un Golden Ticket y nosotros quisimos hacer un homenaje y esconder eh, pues eso directamente tickets de 3.000 euros dentro de las bolsitas snacks. Aunque la promoción terminó en el 31 de diciembre esto ya os lo digo, quiero decir a mí a la marca no me afecta, pero para que lo sepáis eh, seguimos todavía dando algunos de estos premios junto con uno de los influencers más conocidos, que es Cabronazi donde cada viernes estamos escondiendo en una de las ciudades de España, tickets de 300 euros y eh, lo comunica lo explica para que podáis encontrarlo porque se puede encontrar, o sea, se Aquí ve puede tal cual se esconde el ticket y el que lo encuentre se lleva los 300 euros y dentro de tres viernes, o sea, este viernes eh, queda uno, el siguiente otro de 300 euros, el que os afecta a vosotros es el tercer viernes que queda porque vamos a esconder 3.000 euros en un sitio de Madrid. Entonces, eh, que lo sepáis que esta promoción sigue así y es tal cual. O sea, de hecho no hay que comprar nada. Si lo encuentras lo has encontrado. Todo esto es para incentivar el, el entender a la marca, el conectar con la marca y ser afín a este tipo de, de, de target. Eh, todas las acciones que luego hay de comunicación detrás trabajan en pro de eso. Si vemos la comunicación de la lona del fucking year 2020, eh, podemos ver que el, la comunicación es totalmente disruptiva comparado con lo que se llevaba hasta ahora trabajando en el pozo. Si vemos el patrocinio de la velada de Ibai es, pensemos, porque yo ese momento en el que había que explicarle a un señor que lleva la compañía lo que es Twitch, quién es Ibai y cómo nos iba a repercutir a la marca, era un show. O sea, de preguntarte en qué canal sale eso. Entonces, es complicado y tú tienes que luchar y abogar por, por eso. Al final lo que queremos es eh, que todo empiece a formar ese entorno ese ecosistema de la marca y todo lo que gire en torno a eso sea en pro de, de trabajar a la marca. El trabajar con Ibai en este caso es por afinidad. Es muy importante y esto quiero recalcarlo, que una de las patas que ha salido últimamente en el marketing, porque el marketing está en constante evolución, es el influencer marketing, que es el marketing de trabajar con, con influencers y que muchas marcas no saben llevar a cabo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es este tiene no sé cuántos seguidores o no sé cuánto de engagement, lo compro, queda a mi marca y adelante. Primero que tú no, como marca, no deberías obligar a que tu producto salga ahí, porque tiene que ser natural, no tiene que ser forzado, tiene que ser afín al, al influencer que estás trabajando y no solo afín en, en el sentido direccional de la marca eh, y, el, y el, eh, el influencer en este caso, sino eh, tiene que ser bidireccional, tiene que ser la afinidad de que todo lo que hace el influencer sea contigo. Yo no puede ser que esté eh, promocionando una marca, yo que sé, te puedo poner eh, que esté promocionando un champú y se lo dé a un influencer que es calvo. Pues no. Tiene que ser coherente absolutamente con lo que está trabajando. Y el trabajo que está perjudicando a muchas marcas es precisamente el coger al azar influencers simplemente por su categoría de, de perfil con muchos seguidores o con mucho engagement o porque llaman muchísimo la atención. Error. El trabajo tiene que ser con influencers que de verdad conecten contigo y que eh, viceversa, que eh, el influencer y tú conectéis direccionalmente. Y luego lo que comentaba de el trabajo en acciones que eh, terminen de condimentar todo este entorno, pues como pueden ser a lo mejor eh, el patrocinio de, de uno de los eh, equipos que había en eSports y que la marca pues, bueno, eh, necesita conectar con toda esta parte digital y esta es una de las formas que, que conseguimos. Al final, todo tiene que ir en esa sintonía. Como tal, también tiene que ir el merchandising, que está mal dicho, porque el, el merchandising es el trabajo del punto de venta, pero coloquialmente, incluso dentro de las compañías, se conoce como el valor añadido este que, que podemos ver. Eh, no puede ser que, lo que os comentaba, que yo esté trabajando una marca joven, y de repente empiece a poner productos que sean una cafetera serigrafiada con el Pozo King. Pues el target se te queda a cuadros y empieza a no entender las cosas. Lo malo es que cuando el target, el que te compra, no empieza a entender las cosas, no te lo va a decir. No te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo con la marca? Oye, ¿qué está pasando? No, no, directamente llega un momento en el que va a comprar y su mente, su, su momento de compra, que... En el punto de venta se toman más del 60% de las decisiones, aunque creáis que vais con, con la decisión tomada en la cabeza, muchas decisiones, el 60% se toman ahí, en el punto de venta. Entonces, eh, si tú has empezado a comunicar cosas diferentes, su cerebro ya no hace la chispa que tenía que hacer contigo. Y en ese momento es cuando ese, ese momento de compra cambia. Entonces es importante de que todo lo que estás trabajando, incluso el valor añadido, tenga sintonía con lo que... ...con lo que estás trabajando en la marca en general. Entonces, pues bueno, tanto el valor añadido... ...hacia el exterior de la compañía, como pueden ser estos... ...como el trabajo a interior. Estos cuadernitos que veis aquí, es lo que le comentaba a Cristina... ...es un trabajo de, de bueno, al final todo el mundo necesita cuadernos... ...lo queramos o no. Y nosotros lo hicimos para la compañía, para los empleados... ...porque el trabajo dentro de la compañía también es muy importante el prescriptor de tu producto, el primer prescriptor, va a ser tu empleado. O sea, eh, si no trabajas en pro de que tus empleados amen, amen también tu marca y de que se sientan realizados con lo que estamos haciendo, eh, no te va a vender como tiene que hacerlo, no va a sentirse bien, no va a conectar tampoco con tu marca. Y este trabajo lo hicimos para los empleados. Esto ya está terminando. Igual que, igual que el trabajo que estábamos hablando de comunicaciones, de promociones, de valor añadido, de producto, también hablamos de redes sociales porque es otra forma más y muy importante de, de comunicar. Os lo había comentado antes eh, que el, la primera decisión o de las primeras que tomé eh, nada más coger la marca es que las redes sociales tenían que ser diferentes creo que fue llegar por la puerta y antes de presentarme las redes sociales tienen que ser diferentes, porque el tipo de comunicación tenía que ser diferente y ese era nuestro trabajo. Como tal, pues las publicaciones tienen que ir en sintonía con eso. Al ser nueva la marca, primero empiezas con publicaciones a prueba y error. Tienes que empezar a tantear, a, a medir el pulso a tu consumidor en las redes sociales a ver a qué responde bien, a qué responde mal, qué es lo que le entiende por la marca, el tipo de comunicación. Pero ese trabajo tiene que ser constante, no pueden ser... Eh, cambios de un día para otro, no pueden ser volantazos, porque al final lo que haces es lo que decía, destruir esa conexión con tu marca. Entonces, el trabajo en las redes sociales, pues es un trabajo pues, de ironía, que si veis las redes del pozoquín, son juegos, son sorteos, son eh, sarcasmos, son memes, son bromas, y es un trabajo que al final nos ayuda a que se diferencie muy bien. Y las posibles eh, comunicaciones que hay acerca de, del pozo, vemos que el consumidor las diferencia muy bien. O sea, a la hora de hablar con el Pozo King, tiene un lenguaje absolutamente diferente. Y esto también me lleva a una página web. Obviamente, todo lo que tiene que eh, eh, haber detrás y todo el contenido tiene que estar todo reunido en una página web, que sea del estilo y mm, resume igual el aroma a actitud joven a perfil joven a consumo rápido a una marca que es moderna y actual además de esto dentro de la parte digital tenemos el blog donde publicamos también bastantes noticias de actualidad creo que la última ha sido sobre el benidorm Fest, o sea recién sacada del horno porque es importante llevar a tus consumidores a tu página web es importante que tengan algo pero no promocional ojo es el error que también cometen muchas marcas y es que sus comunicaciones de post, de, de pues al final un blog, el error que cometen es que precisamente estas comunicaciones sean de marca, sean constantemente hablando del beneficio de sus productos o de todo lo que hay alrededor, todo el ego de sus productos. Eh, si tú estás leyendo o te llega un correo y quieres pinchar en ese correo, seguramente no sea para ver los beneficios de sus productos porque ya los compras o porque ya te has apuntado, ya estás en su newsletter no es necesario, tiene que ser algo que te llame la atención y a lo mejor pues no te interesa el, lo que ha pasado en el Benidorm Fest pero sí que te interesa eh, quién es el nuevo campeón de eSports en no sé qué o qué dinero está ganando eh, Ibai o de gref o las distintas publicaciones lo que hay que conseguir es que la marca conecte desde publicaciones totalmente ajenas a la marca pero ...que van en sintonía... ...con lo que transmite la marca... ...con esto... ...y ya terminando... Eh, ...trabajamos... ...un... mandatory de marca... Eh, ...un manifiesto... ...donde resaltamos... ...y nos grabamos a fuego... ...el trabajo que está haciendo... ...para que siempre siga en línea... ...esto es como... Eh, ...un padre nuestro para la marca... ...y que siga... ...todo lo que hemos estado hablando hasta ahora... ...le hemos dado forma... ...le hemos dado personalidad le hemos dado tono, le hemos dado, eh, le hemos materializado, que son los productos. Eh, eh, al final tenemos que resumirlo y tenemos que convertirlo en un manifiesto para que siga constante en el tiempo. KIN es una marca con una clara premisa de calidad como sello de identidad, para que no se olviden que los productos que eh, se van a seguir haciendo y todas las líneas que, que vamos a seguir construyendo sigan esa dinámica y esa estela. Une la alimentación y la indulgencia en el placer de comer que da valor a cada instante. Es lo que os comentaba de que el momento de consumo es también un momento de ocio y de placer. Se materializa con comida fácil de preparar para que uses tu tiempo para las cosas realmente importantes para ti. Esto linka con la brand ladder que habíamos hablado de disfrutar. El momento, porque los momentos no los quieres pasar eternizados en una cocina, los quieres pasar con tus amigos, con tu película, con tu Nintendo Switch y el Pokémon. O sea, con tus momentos, como quieras y con quien quieras, pero tuyos. Y para todas las ocasiones, ya sean de uno mismo o en la mejor compañía, que esto es lo que hablaba, que son momentos, no tienen por qué ser sociales. Es el plus que te ayuda a disfrutar de los momentos como se merecen. Este trabajo de, de marca es tenerlo enfrente en del ordenador y decir todo lo que estoy haciendo, todo el análisis de mercado, todo lo que veo, todos los datos, todo lo que estoy construyendo, tienen que seguir a esta estela y que no se nos olvide. Y así vas a seguir siendo constante y vas a conseguir que una marca trabaje siempre en la misma dirección. Y creo que con esto ha terminado la presentación. Muchas gracias. Me vais a permitir que le haga un, una serie de preguntas y luego os vamos a pasar a vosotros para que tanto los que están en, en remoto puedan trasladar sus cuestiones como los que estáis en sala. Eh, hay un tema que no habíamos comentado en, en esta entrevista previa que hemos tenido, que ¿Qué? es la estética ¿no? y el diseño eh, en cuanto al lenguaje que se está hablando. Esto es pues, lenguaje de publicidad, identidad de marca, imagen de marca… A mí me llama la atención el hecho de, eh, bueno, skate hiring, ¿no? Estamos cogiendo una estética del graffiti eh, llevado a productos de consumo, pero que también conecta con esa parte del pop-up del arte contemporáneo. Es decir, es un arte enfocado a conectar dos generaciones. La generación Z, pero también la generación X, a la que yo puedo pertenecer. Sí, totalmente. Esto es lo que hablábamos del targeting core target y cómo lo trabaja siempre y cuando todo esto vaya más o menos en sintonía. Lo que no pueden ser es que cojas dos cosas muy dispares. Pero si van en sintonía, sí. Porque ahí es cuando la marca empieza a tener un lenguaje eh, muy, a, muy adaptado a, a todos y cada uno. Al final, en este caso, con la marca, el trabajo que hay detrás es el ser, el ser inconformistas. El decir, somos los alternativos, somos los diferentes, somos eh, los eh, que queremos algo... Eh, motu propio y que quiero mmm, evolucionar, ya sea porque me apetece expresarlo con grafitis, ya sea porque me apetece expresarlo de esta forma, es el querer expresarse y no quedarse en un sillón apalancado y decir aquí me he quedado, al final es trabajar el mismo lenguaje pero sí a distintas generaciones sí que es verdad que ahora mismo si hacemos una búsqueda por instagram o por facebook o por las diferentes redes sociales asociadas al arte urbano al arte urbano Gijot, escape eh, está relacionado además me llama la atención eh, no sé si estaréis vosotros detrás también de ello pero estamos hablando que son disciplinas que entran en las próximas olimpiadas de parís Entonces. Eh, ¿Es posible que os planteéis el, el ver si podéis ser un co-branded para el equipo de G-Hop? Nosotros estamos abiertos a, a este tipo de acciones por una sencilla razón. Esto es lo que hablábamos de que todo el, todo los, eh, todas las promociones que haces, todas las acciones tienen que ir en línea con lo que trabaja la marca. Eh, tú al final tienes un presupuesto, dices vamos a hacer acciones, lo que no puede ser es que empieces a comprar eventos al azar, lo que decía antes, con, con los influencers, por número de personas, al final tienes que encajar también con el lenguaje que estás transmitiendo. En este caso, el, el skate, eh, el arte urbano, son eh, acciones que a nosotros nos interesa y el patrocinio de ese tipo de acciones sí que lo, lo hemos valorado. Y bueno, no voy, a contar, no voy a contar cosas que no se han hecho, pero evaluamos todo ese tipo de acciones. Sí. O sea, innovación disruptiva, inteligencia comercial, inteligencia de negocio entras en un sector como es el sector cárnico y para poder lanzar una nueva marca como es el Pozoquín y eh, ¿cómo eh, te ves ahora mismo? Es decir, si echas la vista atrás, tras 15 años en el sector, ¿estás en el puesto que tú te habías proyectado? ¿Estás donde querías llegar? Eh, sinceramente sí. O sea, soy un... La verdad es que me siento realizado en ese sentido. Y estoy muy contento de, de, de la evolución porque creo que, bueno, pasamos, bueno, creo no, pasamos mucho tiempo trabajando. Si tu trabajo no te gusta, cuesta, cuesta mucho y al final invertir el tiempo en algo que no te gusta es negativo para ti. El poder trabajar en marketing, poder marcar la estrategia de una marca, tomar las decisiones, eh, hacerlo crecer, para mí es sentirme realizado. Y luego además que entendamos sobre todo que el departamento de marketing tiene un... 60% eh, o más, voy a, me he tirado por lo bajo, pero de, de parte analítica. O sea que parece que el marketing es hacer una publicidad, vamos a montar una lona, vamos a eh, hacer un anuncio de televisión, pero no, estamos hablando de un análisis constante de tipologías de consumo, de rutinas, de, de la compra, de mm, eh, tipología también de, de, de familia, de todo. O sea, todo Influye para que tú decidas un formato, eh, un peso, un, un sabor, un atributo, todo. ¿Cuántos buyer persona, cuántos arquetipos estáis trabajando de, de clientes? Nosotros estamos trabajando eh, tres. Lo que estábamos hablando del target y el core target. Eso por la parte offline, porque al final es el, el, que, más va, el que más va a estar en el punto de venta. El trabajo digital es... Complicado, la verdad, el transformarlo en el momento de compra, es un trabajo muy intenso. Entonces, las comunicaciones hay que tener cuidado la forma de hilarlas porque no puedes estar metrallando en, en digital hacia todos los vallas personas que tú tienes porque te estás perjudicando, estás disparando, estás disparando demasiado y estás gastando tus energías. Entonces, una cosa es el que va a comprar. Y otra cosa es el Bayer persona que está en digital, que ese es otro y es un único, que es lo que decía más tirando al, al centennial, que bueno, quiere consumir rápido, quiere facilidades, quiere enamorarse de una marca y quiere disfrutar del momento. ¿Coleccionamos momentos? Yo creo que sí. Yo creo que sí y que los pequeños detalles importan. El hecho de que, yo qué sé, eh, una tontería como un momento de tus amigos en una discoteca, un momento en el que os miráis todos y suena justo la canción que, que os gusta y os ponéis eufóricos, eh, son matices que hacen que una noche puede ser grande o que si te derrame una copa puede convertir que la noche sea horrible. Entonces, eh, los momentos construyen todo lo que somos y construyen eh, al final cómo queremos ser. Creo que son muy importantes y también el cómo sepamos digerirlos. El hecho de que los convirtamos en buenos momentos también es mucho de nuestra parte. ¿Preguntas que les queráis realizar? ¿Tenemos preguntas en remoto? No. ¿Preguntas aquí en la sala? Sí. marketing. Vale. Es muy importante eh, entender que el perfil del marketing que trabaja una marca, o sea, el, el que construye y analiza, es un perfil, lo que comentaba, mucho más analítico, que entiende los datos del mercado y empieza a transformarlo en acciones. Si yo veo que un consumidor está comprando packs de 5 eh, y yo no tengo packs de 5, sino que tengo packs de 3 y 2, no le voy a hacer eso y voy a transformarlo en un pack de 5. Si veo que está comprando eh, 500 gramos porque suma cinco salchichas de 100 gramos cada una le tendré que hacer un pack que sea adaptado entonces yo empiezo a analizar los datos y los transformo en eso ¿dónde entra la psicología en esto? entra en la parte de eh, entender al consumidor nosotros tenemos un departamento de análisis y es muy importante eh, hacer focus group hacer eh, análisis de rutina análisis de cómo entiende a la marca qué percepciones tiene eh, toda esa parte la psicología es fundamental. Los estudios que se hacen no solo son cuantitativos, que es de lo que se nutren las decisiones, sino también los estudios cualitativos. O A sea, los estudios cualitativos la, la psicología es muy importante para entender eh, que estamos tomando las decisiones correctas. ¿Más preguntas? Sí. muy buena pregunta porque es lo que comentaba en esa gran ladder que tú has visto en esa pirámide, tú no puedes dar el salto de la noche a la mañana porque entonces el consumidor no lo va a entender es una construcción, son unos peldaños que tú vas evolucionando, eh, la base está siempre, porque tú al final cuando haces un producto es porque vas a cubrir una necesidad y está ahí en la parte más básica que son los atributos, el que tú construyas hacia arriba es el que vayas entendiendo esa directriz, esa estela que va creando la marca y vayas... Eh, evolucionando en ello. Tus acciones, eh, tus promociones, tu valor añadido, tu comunicación digital es lo que va a hacer que tú puedas ir dando esos pasos. Entonces llega un momento en el que eh, tienes que dar un paso a un territorio más emocional y el blog es la parte más emocional que es el conectar con los gustos del consumidor y no con tu producto en sí, sino entender al consumidor en lo que a él le gusta. Totalmente, totalmente. Al final, eh, como lo básico ya está, el, las acciones son las que te van a definir, pero igual que a una persona, las acciones es lo que te definen. Eh, si tú empiezas a construir en base a eventos que sean del gusto de este target, eh, las comunicaciones en tu blog son en base a lo que le gusta, pues los festivales, eh, los influencers, eh, lo que gana uno, todo, todo lo que le, le gusta o lo puede interesar en mayor o menor medida, Así estás consiguiendo que al final te vea como, como uno más. Eh, volvemos otra vez a lo que hablamos antes de la personalidad de la marca. Tienes que hablar como si fueras una persona. O sea, la marca tiene que hablar con una personalidad y tiene que ser una persona. Tiene que ser mmm, Susan de mmm, 20 años. Entonces, una vez que le dotas de una personalidad, el blog, digamos que es su blog personal, que lo está escribiendo, en su blog personal no va a estar hablando de lo que come todos los días. Mmm, bueno, también podría. Pero al final lo que hace o habla con sus amigos son otras cosas, son otras comunicaciones, eh, pues dónde están las mejores fiestas de Madrid o qué eventos puede haber este verano o lo que sea. Entonces, eso, esa voz es lo que le da el blog y por eso tienen que ser diferentes. O sea que sí. Son intereses comunes al final, es decir, a la hora de esa estrategia ¿no? de content marketing eh, tienes diferentes insights que te permiten saber cuáles son los conectores, ¿no? Eh, pues a lo mejor un conector viene por el baile, otro conector puede venir por la música, otro conector puede venir por la naturaleza, ¿no? Entonces tienes diferentes conectores, disparadores de acciones que al final se llevan una parte del tartar del presupuesto, ¿no? Ya sea content marketing, ya sea un performance marketing, Totalmente. ya sea una publicidad, porque hay que hacer publicidad nativa, programática... ¿Qué parte del presupuesto...? Podríamos destinar, eh, o estáis destinando ahora mismo, a todo ese perfilado de un, de un content mucho más... Pues, a ver, así, si, si lo digo, eh, grosso modo estaríamos hablando de un 25% base. ¿Por qué matizo? Porque tenemos un equipo digital estupendo que está constantemente eh, tomando el pulso a las redes sociales, tomando el pulso a toda todo el buyer persona digital... Eh, y estamos hablando de la parte física de tener eh, nuestras agencias, nuestras acciones pagadas y nuestras plataformas pero luego, aparte de ese 25% que ya se destina a toda la parte digital está el añadido de todas las acciones, si yo hago una acción en offline o hago una promoción en offline voy a traducir parte del presupuesto que yo destine a esa acción a la parte digital porque es fundamental, sobre todo porque estamos hablando de un target que es nativo digital o sea, si no comunicas en digital estás perdiendo un potencial enorme y ahí la, el matiz que, que comentaba antes de la importancia del lenguaje en digital eso me, me hace pensar estamos continuamente hablando de ese social listen, ¿no? de cómo tenemos que escuchar monitorizar ese, esas emociones esos sentimientos, que al final es racionalizar un, una variable emocional pero llevarla a un número ¿no? eh, en ese sentido cuando cuando hacéis acciones similares a la que estamos hoy haciendo aquí no el, el conectar con un público que conecta además con con vuestro buyer persona uh -huh. eh, lo que ellos nos trasladan eh, conecta realmente con esos valores que ya tiene la marca cuando tú has creado la marca te has basado en esos valores en la previsión de estos valores sí y lo más importante nosotros eh, los cimientos que empezamos a levantar de la marca es entendiendo esos valores, porque si, si no, no, no conecta. O sea, tú no puedes estar intentando que haya un consumidor eh, que mira mucho lado la nutrición y no lanzar un producto que sea en base a unos valores nutricionales importantes. Eh, sus valores tienen que ser la base sobre la que tú construyas la marca para que haya esta, esta conexión. Totalmente. ¿Más preguntas tenéis? El trabajo se hace con distintas plataformas. Al final nosotros necesitamos eh, empezar a traducir todo el trabajo que hay detrás en feedbacks, sentimientos y, y dotarlos de, de un resultado. Si no, nosotros no sabemos si está teniendo un buen, eh, un buen feedback o no. Lo podemos ver a lo mejor en las redes sociales, decir, oye, bueno, pues en este te están contestando que no les gusta o no le están dando suficiente like, pero eso es... Verlo muy muy fácilmente y no es todo lo que hay detrás. Todos los comentarios que puede haber, por ejemplo, en Twitter que no mencionan a la marca, también son comentarios que tú tienes que tener en cuenta. Ahí trabajamos con plataformas y agencias que nos hacen mediciones y reporting constante de toda esta parte digital. Es muy importante que eh, el trabajo con, con estas agencias externas, para conseguir estos datos porque si no serías ciego en digital y lo importante de digital no es solo eh, la forma de llegar al consumidor sino que el disparo es muchísimo más certero ahí puedes elegir cómo cuándo dónde y a quién y el hecho de que eh, ahora mismo el digital esté despuntando tanto le da un valor muchísimo más amplio que, que el que el offline vamos a aprovechar que como estáis haciendo preguntas eh, ha traído un material para vosotros de regalo que entre ellos están pues estas magníficas libretas que justo estábamos hablando de, de, de cómo ¿no? eh, ahora mismo eh, la cultura de marca está muy relacionada con la subcultura es decir, trabajar eh, las subculturas que son eh, la amalgama hoy en día para conectar a nivel global eh, os ha traído pues unos regalos como es este estos blog que os está repartiendo para que apuntéis si queréis ahí las preguntas y luego también otro detalle, ¿no? Eh, no lo damos en este momento porque seguro que todos tenéis hambre y lo repartimos dentro de un rato. Pero volviendo al, al tema del pop-up, volviendo al tema de los cómics, realmente estamos viendo una ruptura tan eh, importante en cuanto a esos valores que conectaban con otras generaciones con los que conectan ahora con la generación Z? Ese contenido líquido que hablamos, de generación líquida, contenido líquido, eh, habitar los espacios que no habitábamos antes en cuanto a marca o a comunicación, ¿de verdad lo estamos viendo esa ruptura? Yo creo que más que ruptura es un salto enorme. Estamos viendo que la evolución de los últimos años en general, en todo, es eh, abismal, o sea, la evolución que ha tenido el, el ser humano en los últimos 100 años, se puede ver que los últimos 10 es abismal y que los últimos 2 más todavía. Y, y eso se traduce en todo. Se traduce en las marcas, se traduce en la comunicación, se traduce en los presupuestos, se traduce en todo. Eh, el hecho de o sea, traducirlo al todo también implica en las generaciones. Que la generación centenial, su forma de relacionarse es totalmente diferente a la generación eh, de los boomers, eh, bueno, de cualquier otra generación. El entender esto hace que tú puedas relacionarte y conectar con, con esta marca. Y no puedes hacer oídos sordos. Si utilizas unas plataformas, por mucho que sean desconocidas, eh, para, para, para otros target que estamos ahora mismo en el mercado, tienes que conseguir entrar en esas para conectar y de verdad que tu producto llegue al, al target. Es un salto enorme sí, sí. y el adaptarse es todo un reto, sobre todo cuando no entiendes de ello, porque dices... Sí, sí, estás introduciéndote en un, en un nuevo... Es como si estamos hablando de los eSports, ¿no? Es decir, no es, una, no es un formato con los que inicialmente por generación Podamos estar familiarizado, creo que es parte de lo que eh, hemos dicho al principio, la constancia en cuanto a una actualización formativa que tenemos que tener los profesionales de marketing. ¿Qué perfiles tienes ahora mismo eh, conviviendo contigo en, en el departamento en cuanto a esa transversalidad que tiene que tener el, el profesional de marketing? Pues tenemos. Eh, de, de, en el perfil de la marca eh, estamos eh, los, los gestores de la marca en este caso el brand manager tenemos el perfil digital, es muy importante porque no es lo mismo el trabajar una marca y lanzar una estrategia que sería como el paraguas global que de ahí caen, pues lo que comentaba antes, un product manager, eh, los asistan y también la parte digital. La operativa digital diaria tiene que llevarla a una persona que sea especialista en ese campo y que sepa medirlo. Para eso nosotros tenemos un equipo que nos da constantemente los reportings, que realiza las acciones y sobre todo es muy importante el que tengan capacidad de decisión. Porque tú al final estás eh, trabajando en una marca y no puedes estar constantemente viendo si una publicación es H, es B. Tienen que tener el conocimiento de la marca y haberse empapado lo suficiente de la estrategia que tú estás marcando para que sus decisiones eh, que, en, que en internet en todo el entorno digital es eh, momentáneo, o sea si algo se hace viral eh, o te subes a esa ola en ese momento o lo pierdes o sea, no vale que tu me suba dos días más tarde porque tú has tenido que validarlo y solo has subido al directo. No, no, no. Tiene que tener eh, una toma de decisiones propia. Entonces, el perfil digital es muy importante para nosotros y luego todo el perfil de eh, análisis que, que nos reporta los datos constantemente. ¿Más preguntas que le queráis hacer? ¿Tenéis alguna? Por aquí. Mm-hmm. Vale, sí, voy a decir varias cosas con respecto a eso. Uno, que la persona que lleva las redes sociales se va a llevar una bronca. <risa> eh, la segunda es que has puesto el ejemplo de KFC y eso duele, porque KFC es un ejemplo dentro del marketing digital, es un ejemplo a seguir. Es eh, una, Además, eh, la agencia que lo lleva es una agencia que encaja mucho con el target eh, centennial. Sí que es cierto que la persona que lleva la cuenta no es eh, centenial, pero sí que consigue tener ese lenguaje. Nosotros, en el perfil, no es tanto que sea, te lo compro, no es tanto que sea el, el millennial que intenta hablar con un centenial, sino que estamos siendo más comedidos en ese sentido. Estamos intentando jugar a dos aguas. Pero esto es lo que hablábamos antes y que a ti en este caso, como eh, vaya persona digital, te ha, te, te ha desencajado y te ha descuadrado. El que intentes caminar en dos aguas, pues... Te surgen consumidores como. como claro. el aquí viene del pozo, entonces hay que como una especie de balance Poco a poco, sí, todavía no puede desprenderse absolutamente y por eso. Y sí que hay un porcentaje, obviamente, de personas como tú que no encuentran esa conexión totalmente. Sí, y otra cosa. Totalmente de acuerdo. Además, el tema de Cabronazi eh, la verdad es que no es de ahora, es de hace yo creo que más de un año por ahí y empezó a poner en las publicaciones. Eh, tú al final cuando trabajas con influencer lo importante es que sean transparentes. Nosotros antes de trabajar con ellos... Vimos muy bien el perfil, no nos fijamos que es lo que comentaba antes, el decir, uy, pues tiene muchísimos seguidores. No, no, es por el perfil de, de consumidores que tiene, es por el perfil de, de post que pone, que juega con, pues, con la gracia, con los memes, con tal, perfil divertido. Y es por eso por los que nos ha encajado. Al final también lo que buscamos son más que clientes, eh, ser clientes, eh, buscamos partners, buscamos que al final sea una hermandad, que nosotros trabajemos con ellos y ellos con nosotros. Y bueno, todo lo que les pasa a ello también nos repercute a nosotros como clientes que somos. Es una a, a pregunta y un comentario muy interesante, porque además denota pues, un interés por, por seguir mejorando en tus conocimientos. Es decir, lo ha explicado muy bien Iván y, y, y aquí como docente... Para nosotros es muy importante entender esa parte de la semántica. ¿no? A mí me gusta hablar de la perversión del lenguaje. Cada uno tenemos un tono, cada uno tenemos una jerga, una forma de comunicar. Entonces, parte de ese camino experiencial de desarrollar el mapa de experiencia con nuestro bayer Persona es entender en cada canal qué tono y, sobre todo, qué código. Es decir, vosotros decodificáis mucho antes lo visual que lo textual y ahí lo que hemos estado viendo es que efectivamente ese salto que está haciendo el pozo viene dado con trabajar mucho más una narrativa transmedia, un código visual muy depurado con un color, con una gama de colores que conecte con esta, con esta nueva generación y, y además se nota esa convivencia de dentro de la generación Z que os hace común a la generación Z tardía. ¿Vale? Estamos hablando que la generación Z termina a los 24, pero es que los niños de 10 años es generación Z. Entonces, el, el pivotar muy bien, ¿no? el estar en Fortnite ¿no? o estar en Minecraft, que son eh, eh, perfiles mucho más... Eh, estaríamos hablando, eh, ya no es generación Z, es que estamos yéndonos a la nueva generación Totalmente. que hoy por hoy todavía no le ponemos un nombre por diferentes países porque la estamos notando en diferentes países a, a distinto ritmo. Es decir, la, la adaptación digital no es por igual en España que en Latinoamérica, que en Centro Europa. Entonces, eh, eh, parte de, de tu trabajo ¿no? como brand manager es justamente adaptar hacia dónde va la internacionalización del producto, hacia dónde comunicar o ver bueno, pues qué soportes y qué, y qué formatos se pueden trabajar, no sé, por decir un nombre, con China, con los chinos. Sí, sí, no. Eh, además es que eh, lo que comentabas de la generación eh, Z tardía o o, o... o sea, al final estamos hablando de que le ponemos un nombre tan global que realmente no, no, no está identificando a la generación completa. Igual que la generación millennial, tampoco es lo mismo los que tienen eh, más tirando hacia 40 años que los que tienen eh, 29. O sea... Estamos hablando de que metemos en el mismo saco a esa generación o a la generación centenial y no tiene nada que ver el de 25 con el de 17. Eh, ahí ya tenemos que empezar a matizar mucho porque... Microsegmentación. Exacto, o sea, tal hemos cual. Hemos hablado de categorización. Quizás por ponerle más nombre y, y al hilo de tu pregunta, es decir, al final ese perfilado, ese profiling, lo tenemos que bajar mucho más, microsegmentarlo según la red. Es decir, no es lo mismo la microsegmentación que nos da Facebook, a la que nos puede dar... Eh, Instagram o que nos da ahora mismo Exacto. TikTok, ¿no? Sí, totalmente. ¿Más preguntas queréis realizar? Sí. ¿Sí? Este es de los que vale. te está hablando de Fabric, por ejemplo, por poner un nombre. No, no, no. Sí, de hecho lo hablábamos antes, ¿no? Sí. Eh, food tracks, o sea, irnos hacia los food tracks sí. con, con diferentes stakeholders, como podéis ser vosotros, o efectivamente es interesante la pregunta. Sí, es sí, Es muy interesante sí. la pregunta que has trasladado. sí. Porque bueno, eh. al final es un producto barato que al final, de haber hecho una noche de la leche, te llevas más experiencia que otros colegas, pues terminas tomándote una hamburguesa de poco. Aquí. Totalmente de acuerdo. Esto es lo que comentábamos de conectar lo digital y lo offline. Es muy importante no olvidar que lo offline sigue siendo el, el terreno en el que jugamos. Eh, aquí hay dos cosas de lo que has dicho. Lo primero, el, el hecho del momento con Ibai. Aunque tú lo definas como que te estás riendo tú solo, para ti es un momento. Es un momento de disfrute, como puede ser estar viendo una serie tú solo. O sea, sigue siendo un momento. Pero me gusta la propuesta de, de eso, pero... Mm, hay que entender varias cosas. Primero, esto lo sabíamos en el momento en el que entras al McDonald's de Gran Vía a las 6 de la mañana, sabes que ese momento de consumo es muy importante, pero entra en juego otra cosa y es el DAFO que mm, hablamos todo el mundo y que todo el mundo conocemos. El, el, toda la parte legal que hay detrás de vender eh, producto cárnico, de mover food trucks, de tener eh, territorios co copados... Eh, hay un trabajo legal, unas eh, necesidades burocráticas y todo eh, alrededor que es más complicado que una simple acción publicitaria. O sea, ahí no entra solo tu capacidad como marca de hacer algo, sino que entra la capacidad de la compañía y el músculo legal de entrar eh, con el alcalde de turno, con el territorio X, con la discoteca que te permita vender ahí. O sea, el trabajo es mucho más que, un, que una acción eh, cualquiera. El ejemplo que has puesto también va en línea con uno de los trabajos que habíamos hecho y es participar en festivales, porque también el momento de consumo, de estás en este festival y te vas a comer algo, está ahí la food trucks con el pozoquín y ese momento de consumo es, es eh, justo lo que estamos buscando. Pero llevarlo a, pues eso, la, eh, fuera de fábrica o, o yo qué sé, fuera de Pachá o lo que sea, incluye... Eh, una batalla legal de conseguir licencias, de que te ve además ahora en pandemia, ¿tú sabes lo que es vender producto así al público en pandemia? Eh, o sea lo tengo en cuenta y me parece muy importante y además has dado en el clavo de que es, eh, sería una forma de hacer evolucionar la marca y de vender mucho también pero el, el, la marca de momento está trabajando en el producto en elaborado o fresco el producto cocinado ya es eh, dar un paso más es todo pasito a pasito. ¿eh? Es ha sido un poquito más, más rápido que yo. ¿Preguntas? ¿Quieres trasladar alguna? Sí, en este caso eh, sí que es cierto que pensando pues, eh, en tenerlo en un evento no creo que perjudique tanto a la imagen de marca porque el madre o padre en este caso no es capaz de identificar que tú estás haciendo esa acción. O sea, lo, lo ve el niño, lo compra y se lo come o tal, pero la madre no sabe que había una food truck fuera de Pachá vendiendo perritos. La cosa es que... Eh, tienes que tener muy claro hacia quién estás vendiendo en este caso. Nosotros, por mucho que no, o sea, ya me gustaría, pero no estamos vendiendo a la madre y los padres porque en este caso eh, la generación centenial ya es decisora y es compradora en la mayoría de los casos. Por mucho que sean jóvenes de 17 años o jóvenes de 25, eh, en general son decisores y compradores de sus propios productos y consumidores. Sí que es cierto que hay un porcentaje eh, importante porque la madre, lo que comentábamos antes, o el padre, son muchas veces los compradores y los que llevan la cesta de la compra, pero nuestro trabajo tiene que ser enfocado sobre todo hacia el centenial, porque al final si no te estás dispersando demasiado y no, no encajas. La acción iría enfocada al centennial, y en este caso creo que sí que, que funcionaría, pero bueno, hay otros, hay otros temas. Una cosa, o sea, con respecto a lo que has dicho antes y con esto, una cosa es que desde la marca entendamos bien al consumidor, porque tenemos que analizarlo muchísimo, los gustos, consumos, forma de lenguaje y tal. Y luego otra cosa es las acciones que tú puedas o te permitas hacer, ya sean por presupuesto, ya sea porque tú tienes una marca detrás, eh, madre, una compañía, unos valores, y tiene que estar todo en sintonía. Tú tienes que mover todos esos hilos para que tengan coherencia con lo que tú quieres comunicar y lo que te dejan hacer. Y no me refiero a, a dejar a nivel legal o tal, sino que tú estás acotado y tienes que moverte en ese territorio. Sí, lo que hablabas antes de la campaña de esto, sí. que es necesario que haya un balance entre ambas. ambas Exacto. ¿Más preguntas queréis realizar? Bueno, pues vamos a hacer el reparto de las sorpresas, ¿no? ¿Sí? Vamos a, a compartir con vosotros parte de los regalos que os ha traído, os agradecemos... A los alumnos que habéis asistido en presencial el estar aquí, el poder dialogar y conocer a, a Iván Pulido. Agradezco la presencia de Iván, no solo como, como profesional que es, sino como colega del medio, el poder venir y estar hoy con nosotros aquí en la Universidad Francisco Vitoria. Así que luego nos hacemos una foto de grupo, os vamos a ir dando las sorpresas. Voy pues repartiendo yo. Eh, pues son de dos sabores diferentes. Vale. Pues vamos que, a, ir. vamos vale, a hacer vale. una cosa. Así ¿Ángel? Es Ángel. Que le he llenado tanto que. No te <ríe> Vale. He hecho es hecho que un favor a la marca. Sí, exacto. <ríe> vale. perfecto. Hay de sobra, así que, que coja lo que quieran. Gracias a los que habéis estado en remoto. La sesión ha sido grabada. Eh, os esperamos para la siguiente sesión. Dentro de unos días podréis inscribiros a partir de este jueves en la página web de Actividades Formativas Complementarias. Gracias a todos.